Compañero de todas las mañanas, Juan Pastén. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Placer de saludarlo. Bien, hombre, contento. ¿Por qué? Porque hoy decidí estar contento. Ah, sí, va a disculpar. Buena onda. Sí. Yo te estaba escuchando el tema de la, de la reina. Sí. Que se demora una semana en enterrarla. Más. Bueno, en el campo cuando el, el que se muere es buena onda. Sí. Y se demoran seis días también en enterrar. Ajá. Según, si hay, comer y esta, ¿y ¿para qué lo vamos a enterrar? Es un éxito. Claro, pasa, tres, cuatro, cinco días a veces, ¿Sí? no lo entierran. Bien, eh, tu criterio sobre este tema de las reinas y reyes, ¿te parece que estemos bien a estas alturas de la vida con, con esas costumbres? A mí me encanta la reina. Mira. A mí me encanta el rey, me encanta la nobleza. Qué lindo, qué bueno. De verdad. De bien. Lo dice en un tono de rey, ¿no? Y yo me quedo en el tono del siervo. ¿Por qué a usted no le gusta? Del vasallo, del, del, no hay súbdito, del súbdito. Cada cual a veces nace en algún sitio equivocado. Para eso están los líderes políticos para modificar las conductas. O sea, no entiendo. Uno, ver, algunos nacieron en un lugar no sé equivocado. Si te en un pero lugar ¿qué es, que... es lo que sucede si vos le pones ¿Dónde ese empeño? Haber nacido, eh? Vos le pones sí. empeño, vos estudiás, vos laburás y te vas a tener que ir bien. No. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, mira, Carlos III... Ah, el vago ese pilló laburo a los 73 años. Ah, entonces, a ver, define. Pero es que o sea, viene de una familia. Y la familia puede que de usted, que usted sin ser rey, hay un par de ociosos en la familia que no laburan y usted los mantiene. ¿Cuál es el problema? No, el problema es el siguiente. ¿Eh? Que Carlos, se forme o no se forme, igual iba a ser rey. Y el hijo de Carlos, estudia o no estudie, trabaja o no tra Igual va a ser rey. Pero eso, eso estudian, por favor. ¿Qué ya estudian? Tampoco, ¿Qué estudian? Por favor, Juan. Astronomía. Ah, astronomía. No Viven pobre, en la luna. Pero no es Está, que bien. Está bien. Está bien. Ah, a mí me agrada. Igual, la, la, el, el rey de España, viste, que se tuvo que rajar, porque lo, lo, lo engancharon con una mina. Y, no, y el no, no, hijo... No, Él se enganchó con una mina. Lo pescaron cazando elefantes. Número uno. ¿No? Y bueno, algo tenía que hacer. ¿Ya? Bueno, Juan. Pero eh, eso es así. Hola. El tema, igual lo de me... la otra de Holanda, que es una argentina, la, sí, la, sí, la, sí. la princesa o la reina. sí eh, Yo sí, no estoy me... en desacuerdo con esas cosas. A mí me agrada. ¿Qué bien? Hay programas, además de la televisión, donde te cuentan cómo es la vida de ella Claro, una maravilla. Qué lindo. Sí. Bueno, está bien. Lo que pasa es que vos no, vos no vendiste un millón de discos para que la reina te hubiera... Sir Gringo González ¿no? Entonces eso es lo que te frustra de repente. No, para nada Porque los eso Beatles es. sí, la reina los recibió Y los hizo, Sir Una no, maravilla eh, No entiendo ¿Por qué te enseñaste con un emperador? Si te gusta tanto la realeza y la monarquía Al emperador le das todos los días ¿Cuál emperador? El emperador pues Pero es que ese no es emperador Ese ah. es una chapa de emperador que se le puso El otro <risa> no, es parte de todo un tema ¿Me entiendes? O sea, ese es un mote, Está bien. ¿ya? un sobrenombre. Es como el suyo, gringo. ¿Acaso vos sos gringo? No, para nada. Entonces, ¿y, y tú amas a los gringos? No, nunca. Entonces, como que te lo pusieron mal puesto, ¿no? Ya está, okay. Te pudo haber puesto holandés, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, dijo, yo soy holandés. No, <risa> Sí. naciste en el lugar equivocado. En no, Mónaco de no. vista, no. Haber nacido eh, eh, tú eh, Ya me estoy dando cuenta. Bueno, Juan, dale. Vamos. En Holanda, eh, sí. yo soy Van Basten. ¿Sí? Sí. Ah, claro, pero con B. ¿Con B chica? ¿no? Van Basten. Van Basten. que Van quiere decir hijo de, ¿no? Sí, hijo del pastel. De Pascuala. <risa> de Pascual, no, Pascual. Esa más famosa. Mi pobre madre se murió hace cuánto... Más de 30 años y me sigue dando que comer. Mira casi 40 años esa es, ¿no? es la madre ¿no? esa es la madre bueno vamos eh, el tema del padre y del hijo eh, eh, perdón Cochabamba no me dijiste nada de Cochabamba pero después al final pues, ah ya perdón ¿ya? Eh, los hinchas de Oriente Petrolero reprueban que el técnico Sánchez alinee a su hijo es que su, su hijo es malo mira escucha Le gritan de todo, porque lo pone a su hijo. Mira. Es que es fulero nomás su hijo. ¿Eh? Pero te hago una pregunta La que y, tú y apelo a tu memoria. Eh, cuando Ervin era técnico de Blooming, sí. su hijo Junior jugaba en Blooming. Cierto. Y jugaba. Sí. Ahí no lo reprochaban. Igual. Ah, igual. Igual. Y después terminó, qué sé yo, eh, consolidándose. Porque para mí sigue siendo un discreto, ¿no? Lo que pasa es que, como juega el padre, vos te imaginas que pueden jugar los hijos. Y es totalmente distinto. Sin duda. Si no, preguntarle a Maradona, ¿no? O a los Maradonas. Pero lo... Maradona, ¿qué hijo tuvo, hombre? Tuvo, pues, uno en Italia. Sí, con la Sinagra. Sina, Sina Cristina Sinagra. Ya, pero ese no jugó ni con tierra. A eso me refiero. Claro. Quiso jugar. Quiso que... jugar. Los Ahora, hermanos de Maradona también no jugaban nada. nada, nada. Ahora, la pregunta es la siguiente. Dígame. ¿Lo cuestionan a Sánchez porque lo hace jugar a su hijo o porque su hijo no juega y lo pone en el equipo? No, su hijo es malo, entonces Ay. no debe estar. Y él lo pone. Correcto. Nada más. Quedó claro. La gente se enflauta. Le dice todo. Por eso generalmente lo pone en La Paz, en algún sitio. Pero igual no te rinde. Yo ¿De qué juega que... el muchacho? ¿Ah? ¿De qué juega el muchacho? ley sabe. Ajá. ¿De hijo? De hijo juega. Maestro. Hay muchos técnicos que tienen hijos. Por ejemplo, Valdivieso. A su hijo lo, lo, lo, hacía, lo hizo jugar. Muy no joven, era malo. Muy joven lo hizo debutar, sí, 15 ¿no? 15 años debutó. No era malo el chico, te digo. ¿Y qué fue del Mauricio, no? Ah, después un, un vago Entonces no jugó más. Qué sé yo. Eh, una vez se fue a vivir a Oruro, no sé quién. Creo que se había enamorado de una chica, dejó el fútbol. Después andaba eh, más metido en otras cosas. Era que muy talentoso. Era buen jugador. No era malo. Pero... Para, para, para hacerlo esto, además, tenés que ponerle muchas ganas, ¿no? Al madre. Y El no le puso ganas. No, no aferrarte al hecho de que tu padre te va a poner. no pero, claro, eso fue el, el problema. No, no era mal jugador. Mira. Era un jugador interesante. Era, era muy grandote, ¿ya? Y él quería jugar en la misma posición del padre. Le faltaba, qué sé yo, eh, eh, velocidad, por decirlo de alguna manera. De muchas cosas le faltaban. Pero bueno, en fin. Mire usted, ayer hubo un convenio Wisterman con el municipio de Chimoré. Ayer esto se hizo en la ciudad de, de Chimoré. Observemos allí a Leonardo Loza. O sea, ahí está con la gente de Wisterman. Yo no entiendo qué es lo que han querido hacer. Porque dicen que es una escuela de fútbol, pero si tú tienes una escuela de fútbol, tienes que dicen que ellos le van a dar las canchas, pero que hay que tener una metodología de trabajo. Wisterman, eh, el, el amoroso, hace tres años, las divisiones inferiores las hizo desaparecer. Entonces Yo no sé qué circo es el que han ido a hacer Pero lo que me llama la atención Por ejemplo, mira, Losa, ahí lo ves allí Con la camiseta de Wisterman Está gordito ¿eh? Hay que decirle que rebaje Ahí está con la camiseta de Wisterman Firmando un convenio Tengo otra foto más Ahí está con la camiseta de Bolívar ¿Entendés? Está bien tiene una colección de camisetas, pues. ¿Cuál es el problema? Pero este es bolivarista. Yo, una vez que estuve allí. ¿Y se puso eh, la eh, camiseta de Bilster? No, pero me tocaba la canción del Bolívar a cada rato. Ya, entiendo. Estaba en un almuerzo y, y me daba y me la tocaba la canción. Antes que fuera lo que es ahora, ¿no? Porque ahora viste que está hecho al grande. Claro. Ahora te saluda y si te saluda. Eh, ¿Tiene la anterior foto? Estaba con ¿Sí? la camiseta de Bilster, pero, ¿ahí? ¿yo ¿no? ¿Yo por qué tengo que mentirte? No, no, pero no. está. Ahí con está. La... Ah, verdad, es la, la alternativa, ¿no? Sí. Lo que va a vi blanco, entonces dije, no. No, no, no. Es la alternativa. Si le haces un plano más a, cercano, ver, a ver, entrate un sí. close-up, haz un close-up. Ahí no se va a ver bien porque un está co tapado un con el. Un, qué? un, un acercamiento. Oh, ah, yeah. ya. Un acercamiento. Ahí está. Wisterman. Es la alternativa de Bills, sí. ¿sí? Ahí está. Bien. Te estaba mostrando. Ahí nomás. está, ahí está. Perfecto. Muy bien, quedó claro. Ustedes ponen camisetas de todos lados. No me interesa. ¿Usted cuando era político se ponía camisetas de equipo o no? Siempre tuve una, una ¿Cuál sola. ¿Cuál fue? La de Lourdes. Solo una, sí. ¿Y se la puso alguna vez? Eh, en esa condición, no. ¿Nunca? No, no, no, no para nada. Una vez me hicieron una nota en un periódico, pero no... Nunca. Usted, era de, de, ¿Usted era más de la pollera? Toda la vida. Toda la vida. Linda foto esa, ah, ¿no? Ah, bueno, bueno. Pero, ¿tú te acuerdas cuál era el mensaje? ¿O solamente te quedaste en el chiste no, no, de la es que No, no, es no, que nunca lo, lo supe el mensaje. Ah, por eso te causa gracia. Claro, no, no, la vi la foto y dije yo, o este, ahora con la reina Isabel. ¿Cómo que a esta no le gusta la reina Isabel? Si este está aquí de, de no. falda, este parece gaitero no, de Escocia, dije. No entendiste nada. De no verdad que no entendí. Nada. Por eso le pregunto, ¿cuál era el mensaje? Eh, lo voy a repetir. Aquella por vez favor. lo dije, pero... En los medios, ya. gente como tú, ¿no es cierto?, lo taparon, lo escondieron, no dijeron de qué se trataba. Y lo simplificaron a decir, ¡ay! Se disfrazó de chola, se puso una pollera. El punto era el siguiente. A ver. Si se había. A ver, tornado, sacalo al guacho ese ha, y ponlo por favor se al había, señor. Pues si no, va a decir que nosotros no lo dejamos salir. Se, había, se había tornado frecuente ¿Ya? que cuando detectaban algunos hechos de corrupción de algún alcalde, de algún funcionario. Lo que hacían era poner una pollera y sacarla a dar una vuelta por la plaza de la, de la comunidad, de la ciudad, de la localidad, del municipio. Ya. Se hizo recurrente, era muy frecuente, ¿no? Entonces... Eh, es el castigo. Claro, yo decía, ¿qué tiene que ver, no es cierto, que una persona sea corrupta, no haga bien su trabajo, lo que fuere, con la pollera? Cuando para mí, personalmente, la pollera significa otra cosa. Quizás Estoy, exactamente acuerdo. lo contrario, ¿no? Lo, lo antepuesto... A, eh, al corrupto, al delincuente, al flojo, ¿verdad? Entonces dije, la forma de reivindicar a la pollera, sentí yo en ese momento, es que una persona que trabaja, que no es corrupta, que no es deshonesta, la use. Entonces yo dije, vamos a demostrarle a la gente que ponerse pollera para nada significa que uno sea un corrupto, un delincuente, un mafioso. Entonces, eh, fíjate que desde aquella vez, recuerdo que fue en Cachaviri, fue el último episodio, al alcalde de Caquiaviri le pusieron la pollera, lo sacaron y era la, la burla. Incluso, y curiosamente, fíjate, y esto es lo llamativo, señoras de pollera hacían eso, ¿no es cierto?, como validando, ¿no es cierto?, una actitud absolutamente machista, discriminatoria, en fin, todo lo que significa aquello. Fue un intento de, de reivindicar a la pollera, por un lado, ¿no es cierto?, de desagra, desagraviarla, pero claro, cuando... Algunos medios cortajearon la cuestión y dijeron, se disfrazó de, con su pollera, ¿no es cierto? Quedó en eso, una cosa totalmente desfigurada. Cuando el ánimo era decir, señores, eh, la pollera significa trabajo, significa dignidad, significa honestidad, significa sacrificio, significa tantas cosas, como lo que hacen las mujeres de pollera. Fue eso, que no se, no se entendió, no se supo leer, o no se quiso entender, o no se quiso leer. Eh, perdón que he vuelto a ese escenario, no, no era la idea, pero... Pero fue eso, no fue un disfraz, pero, fue una reivindicación. Pero usted como dice, si, gente como usted, yo no tengo nada que ver en el asunto. La verdad es que yo, hay cosas que, que a veces no leo, porque imagínense. Por eso, te quedaste con la foto. Sí, la foto la vi. Con mía. la anécdota. La anécdota. Y, y ¿tú dices, no sabía ah, por este qué. porque este se disfrazó de, ¿no? ¿Eh? Está bien, está bueno, no importa, no hay problema. Pero si esa era ya. la idea, me parece fantástica. Esa era la idea. Pero... Porque si queréis, para los pícaros, antes se los ponía con brea y les ponían pluma y los sacaban a dar una vuelta. ¿Cómo diciendo? No, con brea, brea, brea. O sea, esa, les pintaban ah, los pintaban de negro. Los pintaban y le colocaban pluma y se, los sacaban a dar una ¿quién, vuelta. ¿Quién tiene esa, ese, ese aspecto, esa fisonomía de brea y plumas? ¿A quién querían equivaler en ese momento? No, pues a los maleantes. Pero digo. Al maleante, cuando lo pintaban con Bray le ponían plumas. Yeah. ¿A quién se estaba pareciendo en ese momento? Ah, no ¿A sé. un pato, una gallina, un pavo? Ya, ya, ya. Disculpadme, yo no soy tan es exquisito que, para ver. Es, que ¿no? es que por ahí va la cosa. Es que por ahí va la cosa. Les gustaría, y me pregunto yo acá, ¿no es cierto? ¿Les gustaría, por ejemplo, que la próxima vez que encuentren a, a una señora corrupta, a una señora mafiosa, le pongan terno y corbata, por ejemplo? ¿Qué significaría eso? Que anda bien que elegante. Que todos los hombres, no, que anda bien elegante. Que todos los corruptos yeah. son los hombres, ¿no es cierto? doloroso, complicado. Yo Pero ¿y cuando les ponen mejor? ¿Mejor qué? Cuando les ponen un par de esposas, mejor. Ah, ese es otro tema. Ese es otro tema, pues si le pones esposas debe ser porque tiene alguna cuenta pendiente con la justicia. Vamos a suponer eso, pero yo digo, denigrar pero a la no persona. No siempre, ¿Mm? no siempre, porque a mí una vez me esposaron para llevarme cuando los denuncié a los de la Federación Boliviana acuerdo? de Fútbol. ¿Tenías tenías una cuenta pendiente con la justicia que la saldaste favorablemente? No, supuestamente yo debía haberme presentado a declarar, cosa que no era así. Igual te alzaron. Porque tenías un tema pendiente. No, no, no estaba no pendiente. Es que te lo, no es que te lo pusieron porque se les ocurrió. Había una no, cuestión. No, no, sí. fuimos y volví a salir al, al minuto, porque no había decir. tal cosa. Ahí está. Entonces se toman atribuciones que no les competen. Bueno, los órganos judiciales y los órganos policiales. En tu caso particular, se entiende, es razonable. Pero... Porque primero, no había violado a nadie, ¿Sí? no había matado, no me lo había robado la plata. No, no. De acuerdo. Por eso, por eso mismo te digo, en tu caso uh -huh. se entiende. Pero ya te digo. Y te aviso, si sí. me condenaron. Uh -huh. Porque aquí dice no, a los periodistas no los condenan. En este país no condena a nadie. Falso. A mí me condenaron 250 días a 10 bolivianos por día. Después de cuatro años que me anduvieron trayendo. Uh -huh. Por un tema vinculado a tu actividad periodística. Sí, señor. Hay ley de imprenta, no debió eh. no haber pasado. Pero pasó. Es más, me condenaron a una ciudad en la cual ni siquiera el canal que yo trabajaba salía. No, lo vimos. ¿Quién lo vio? De acuerdo. Si el canal no existía. ¿Te puedes dar cuenta? O sea... Te entiendo, Te entiendo, te entiendo. Entonces después me hablan de justicia... Es complicado. En síntesis, y para cerrar este momento, sí. eh, digo, eh, no utilicen ese tipo de símbolos eh, que para estigmatizar a alguien o para castigar a alguien o por, para sancionar a alguien, utilices, ¿no es cierto?, los símbolos de otros, ¿verdad? No, no me parece bien. Estamos eh, en un tema de racismo, de discriminación, que entiendo yo, ya estamos en otro momento, no No sí, debiéramos. Sí. A no propósito debiéramos. De, de, de sanciones, mira, eh, tres meses le dieron a Amaral. Sí. Quiero a ver ¿Cómo? si no la puedan poner, por favor. Tres meses le dieron a Amaral. Ahí está. Por tanto, dice el Tribunal de Disciplina Deportiva en la aplicación del 96, séptima, octava de disposición, eso ya, declarando único culpable al señor Rodrigo Nahuel Amaral Pereira respecto a las infracciones tipificadas por el artículo 7273 del Código Disciplinario. En presente han sido acreditados con prueba plena. Consecuencia se lo sanciona con la suspensión por el lapso de tres meses, considerando que existe pluralidad de infracciones. En cuanto a los demás cargos presentados se lo declara absuelto. Tres meses. Le dieron. Tres meses. Le dieron. Tres meses. Ahora la gente pregunta: ¿Esta esta sanción es a nivel nacional o a nivel internacional? Buena pregunta. Eh, Nunca una sanción emitida por un órgano judicial boliviano se ha, te ha transformado en un tema internacional Milton Melgar, cuando le pegó al árbitro, que dicen que no le pegó el que le pegó Paniagua, ya, pero igual fue castigado con seis meses. Y fue a jugar a Argentina. Fue a jugar a Argentina, porque qué? Porque la, la, el castigo solo aplicaba aquí en Bolivia. Otro caso, ¿te acordás, José Alfredo Castillo, cuando se fue. había soplado un par de mates de coca de más, eh, también se lo castigó y el castigo fue solo para Bolivia? ¿Qué significa ahora? Que Amaral va a ser castigado solo aquí en Bolivia. O sea, el tipo vuelve en enero y puede volver a jugar al fútbol. Perdón, ¿los tres meses corren desde cuándo? Desde que da infirme la sentencia. Sí, o sea, a partir, ahora, a, partir a partir de, de ahora. A partir de ahora. Ahora estamos en. Septiembre. Septiembre, sí, septiembre a fin 11, de año puede volver? Octubre, noviembre, diciembre. A partir del primero de enero puede volver a jugar en diez tronques. ¿Qué hizo el señor Amaral? Lo pegó al juez de línea. Ahí, ahí, ahí estamos observando. ¿Eh? Lo pega al juez de línea, o, ¿o qué pasó? Ahí está. Pues. Lo empuja y después lo saca, lo zamarrea. Eso fue. Y el que toca al árbitro dice que sin mal es igual a sanción. Ahora, ¿sí? no sé si lo tienes previsto en tu, en tu pauta, pero ¿sí? eh, hacemos la equivalencia con lo de sabio, ¿no? No ¿sí? sé si lo vas a hacer ahora, si lo tienes preparado. No. No, pero Sabio, es... Sabio, pero tú sabes ha habido un informe complementario del árbitro. Lo que hablamos, ¿te acuerdas? Cierto. Para nosotros no lo toca, pero hay un informe complementario. Mirá, ahí lo estaba empujando a, a al... otros que habían ingresado. Alguien al... de Bolívar, ¿no? Sí. Es del equipo contrario. El equipo contrario. Lo de Sabio eh, que en principio había sido el árbitro el... dice que lo golpea. En el informe complementario. El informe, sí, el complementario. Porque en el primero dijo que no, había no. sido un exceso verbal, no, una cuestión. No dice que, que lo expulsa. Ahí está en todo ese tipo de cosas, lanzan le lanza a la gente de Bolívar. A este se le fue la mano. Yo creo que Sabio, el menor grado, creo que... Pero ahora están hablando que le podría caer una sanción de un año, ¿no? A No, Sabio. tres meses también va a ser. Este es un precedente, sin duda, bueno, lo claro, de Amaral, ¿no? Tres meses y, y Sabio va a jugar en, en Egipto. Pero obviamente. el tema ese, ya lo no sabemos por qué se fue. Sí, no, obviamente. Es un tema... Diríamos casi extrafutbolístico. ¿no? Extrafutbolístico. Y, y dime una cosa, ¿dónde está Amaral, ¿Sabes de la vida de él? ¿Está jugando en algún equipo? ¿Dónde anda en Uruguay el... se fue de aquí a Uruguay? Uruguay, de estar allá, en un equipo de segunda división o ¿no? de primera. Allá no tienen problema. Estos se acomodan, van y firman y al final terminan arreglando más barato. Y al final siguen jugando, ¿no? Amaral nadie discute que son gran jugador El problema que tenía era la heladera este. Claro. Se come mucho. Claro, sí. El mismo problema que tuvo Gutiérrez, ¿te acuerdas? Limber, sí. Limber que era un crack pero Dios me libre ¿cómo comen estos? no yo te digo yo una vez yo a José Alfredo Castillo alguna vez lo vi en México porque estaba en Guadalajara en los tecos eh, yo viajaba iba por allí porque mi hija estaba estudiando medicina allí alguna vez fui a almorzar a su casa eh, ¿comen? Dios me libre se si a vos le colocas un, un, un pollo y se lo soplan no <risa> es increíble cómo comen ¿Ya? Aunque en ese caso de, de Amaral, yo recuerdo que habló en algún momento que tenía una suerte de desorden, ¿no? De un tema glandular, no sé, una cuestión así que hacía que cualquier cosita que coma lo hacía engordar un poco. No, no pero este cuando llegó estaba más delgado y después volvió a comer. Lo que pasa es que, a ver, igual Centeno va a decir que tiene un, un desorden glandular. Centeno. No, no. Bueno. eso es ponchera única. Eso tema, sí. ¿Ya? Cuando él se puede hacer una lipoaspiración. Pero claro, ¿por qué no te vas a hacer una lipo, gringo? A ver, dime, hacete una lipo y, y te van a sacar toda la grafa y vas a estar mucho mejor, ¿o no? Sí. Porque... O en el peor de los casos te cortan un pedazo de panza y quedas pero bárbaro. <risa> eh, si la mujer se hace de cintura, ¿por qué no nos vamos a hacer nosotros? Está bien, está bien. Está bien. ¿Eh? Muy bien. Bueno. Eh, ¿Usted pare... no cree en esas cosas? No, no, tampoco, tampoco. ¿Por qué? La verdad es que no mucho. No, no, qué sé. ¿Usted se considera perfecto? Pero por favor, eso está fuera de discusión. Ah, perdón. Claro. <risa> disculpa. Esto. Lo mío es la perfección y la humildad. Son sí. mis dos virtudes. Sí, sí es pues, así. Yo no, tengo que, voy a ver si me consigo un canje para que me hagan. ¿viste? <risa> bueno, sí. esa fue la sanción. En síntesis. Amaral eh, juega ahora en el Félix del Uruguay. Ah, en Fénix. Me acaban de decir mis compañeros. Correcto. Sí. Dime, eh, poco mucho la sanción, es, es corta, ¿no? parece parece ¿no? por la agresión o, o te parece suficiente tres meses? Me parece bien, si el y, tipo ya, ya ti, se fue. A ti, ¿a ti o sea, muerto el perro, muerta la rabia, acuerdo, el tipo ya de, se fue. De acuerdo, ¿No? ahora digo, es bueno que la sanción solo sea para Bolivia, la indisciplina no debiera sancionarse en tuito persona, digamos, más allá del club en el que estás, porque esta es una sanción contra el club en realidad, si la analizas bien, castigan al club que no puede tender a este jugador, no lo castigan a Fénix que lo tiene, por ejemplo. ¿No? Entonces, sí, pero es que la Fénix, verdad es que, si que, que Félix lo ha contratado sí. cuando el tipo viene libre y él le preguntaron, no, libre también de castigo, ¿no? Claro, pero digo, sería correcto que la, la, la sanción... Sea para el futbolista. Sí, independientemente no, de qué equipo sea. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Porque si no el tipo comete, hoy rompe la nariz a un árbitro acá, mañana se país. va a Perú, se sí. va a la Argentina y vive rompiendo narices. Es cierto no eso. Está bien. Ese es el informe el que tú haces mención. La prefecta es aclarar y complementar el detallado del informe arbitral presentado en fecha 5 de septiembre. Esto es sabio, ¿no? Sí, concerniente al partido Bolívar all the way. ya eh, Dice, el informe ampliatorio se informa lo siguiente, conducta violenta, dar un golpe con la cabeza en la frente del árbitro. Conducta violenta, sí. sacar el 16 grados y el 1048, gracias. Conducta violenta, dar un golpe con la cabeza en la frente del árbitro. La verdad es que yo no lo veo el golpe. Pero, Utilizando un lenguaje injurioso y grosero. Hijo de ajá. Ah, ah, ah, ah. Posteriormente luego de mostrar la tarjeta roja, reitera la conducta violenta, da un golpe con el, el pecho al árbitro. Pecho. Además de volver a golpear con la cabeza en la frente del árbitro. O sea, dos el... cabezazos le pegó. Sí, pero no. En este la yo, imagen no se ve. Yo no lo veo. Mira, te agarraba el cáscaro a escarrón, te pene un cabezazo y te partía la nariz. ¿Lo conociste igual, Cáscaro, no? Perfectamente. Eh, ese era malo. Ese le pegaba un cabezazo y te partía la nariz. Pero este no. ¿Ve? Ah, eh, mira, el más desquiciado allí es Zico, Acosta. ¿eh? Ahí está. Yo no veo Zico. que haya el golpe. Eh, lo que da la impresión es que le acerca un poco la, la le acerca un poco la cabeza, ¿no? Pero no le golpea. No. Gol, golpe parece que no hay. Se aproxima, ¿no es cierto? Así como que casi. Mira, fíjate, fíjate. Ahí, ahí Mira, mira. Fíjate. Ahí sí. le acerca un poco la cabeza, frente con frente. Sí. ¿Verdad? Esa Pero. Como hacen los, los carneros así, ¿no? Exactamente. Una, como una, ni siquiera topada, ¿no? Es, es sí. un. Hay, hay, otra vez. Hay otra sí. vez. Pero mira, Sico ¿sí? Acosta es, es más fuerte, le da. Si, si, si te pones a mirarlo, el más exaltado ahí se es Acosta, el otro sí. brasileño. Justiniano lo trata de sacar. ¿Ve? Qué momento. Porque el único que le pegó un árbitro fue eh, el presidente del Real Potosí, ¿te acuerdas? ¿Blanco? No, el Potosí no, no, Blanco no. Blanco. Eh, ¿Cuál eh, el caballero? ¿Cuál presidente de Real Potosí? Eh, ¿Cómo es que apellida? Ahorita me voy a acordar. Un día le pegaron una bombeada. Yeah. Y entró Wilson a... Wilson Gutiérrez. El dueño del canal 15. sí. Yeah. ahí transmitimos el programa nosotros también. Correcto. ¿Sabéis qué? Lo fue y lo buscó y lo agarró su papá. <risa> Seis meses le dieron. Pero ese le pegó de verdad. Claro. A raíz de eso fue ya mi ídolo. De ahí lo hicimos a <risa> mí. Pero si le vas a pegar, Pegale pues. igual te van a castigar, ¿o no? No sé, no, no. Yo, mejor no pegues, hombre, mejor no pegues. Es no, y después sale de esto no a la violencia, y mira toda la barbaridad que hace el otro. Sí. Pero es que los árbitros ahí, ahí, también, mira, ahí, ahí los árbitros también son culpables, gringo, ¿no? Sí, sí, en gran medida, pero bueno, en fin, es parte del autocontrol, ¿no? Tantas injusticias que hacen a veces los árbitros, pero eso no, no habilita, no franquea la vía para que tú lo agredas, ¿no? ...son dos cosas diferentes... ...ahora, hay muchos árbitros que agreden a los jugadores... Sí, no agreden. ...a muchos árbitros que Antes los, los insultaban. maltratan... ...los insultaban, los insultan, ¿no?... ...en fin... ...yo creo que, es. que se deben colocar un micrófono... ...los futbolistas... ...para, eh, a ver... ...para que se registre, ¿no?... Claro. ...que se dice de un lado y del otro... ...sería lo sí. correcto... ...ahí vas, ¡Bruno! ...es que estaba caliente también... ...no puede ser que al que lo insultó... ...se lo traigan a jugar a su propio equipo... Claro. ...ahora, este muchacho que se puso sí. tan nervioso ese día... Decían, no sé si es verdad, si tienes el dato, 80 mil dólares mensuales va a cobrar en Egipto. Sí, bárbaro. Y aquí 22, ¿no? Aquí era 22. A 80. Es buena onda. ¿A qué le pegamos? <risa> Tal cual. Para que nos aumenten. Exacto. Sí. Decías que tienes algo más. Eh, no, no. no eh, la gente que nos sigue, ayer me mandó esto, yo, yo hace rato que no lo veía. Es el debut de Iker Casilla. ¿Te acuerdas de Casilla? Claro, arquero del Real Madrid. Sí. Gran Dino, arquero. Vino, aquí debutó. Ah, de juvenil en la sí, Tawichi. Sí, el mundialito en el de la mundialito Tawichi. De Tawichi. Escucha el debut que tuvo. Dale. Tiro libre en portería, Iker Casillas, el golelo español. El medio lo puede porque quita Cortés. Tocando para Echeverry, prueba. Casillas con seguridad. Desde el estadio, Ramón Aguirre Acosta, El mundialito sub-15, peligroso. Cheverry dentro del área, Javier Ruel, acompaña a Paredes. ¿Eh? Figura le, le, la historia del Real Madrid el relato, y nosotros teníamos un puesto de cancha abajo, trabajaba Patitronco y Fumanchú, mira, pues yo siempre vendré la chapa a los que laburan conmigo, yeah. y ellos le hacen una nota después a Fumanchú. Perdón, le hacen una nota al el, el arquero. No, Casilla tapó oh, todo. Ese tremendo. día yo dije que Casilla era un fenómeno. Que era ¿Eh? Tawichi con el que jugaba el Real Madrid? Claro, con el Real Madrid, salió campeón la... el Real Madrid. ¿Eh? A ver, pongámonos en situación. Esto es año... Dos... 1996. 96. El relato es de Juan Pastén, ¿sí? sí. Eh, canal 7 transmitía. Canal 7. Era el mundialito de Ahí Tabuchi. nos grabamos unos mangos, ¿viste? A veces no, está nos bueno. llamaban, ¿eh? Liendo. Quieren transmitir. Eh, ah, antes, bello. pues, antes no había la logia, ¿viste? Ahora está la logia, transmiten ellos solos. No te dejan transmitir. Es la única parte que transmito yo es aquí. Seguro. Y mira, el Real Madrid jugando con Taguchi. Eh, Iker Casillas, que... Bueno, aquí venía como juvenil, ¿qué edad tendría sí, aquí? ¿Qué era acá? 15 años. 15 años, imagínate. Y ahí, y ahí viene, mira. Ahí termina la nota. A ver, dale. Traveso verde. el temán de Villarroel. espectacular, Casillas al corner. Se ha costado, ellos también se ha costado bastante, ellos han luchado ¿verdad? como campeones y creo que vamos, hemos tenido suerte en los goles, ellos también, y vamos, no hemos ganado por el gol a veraz, pero el gol en cuenta. Casilla rayó a gran altura, ¿o fue el mejor jugador de la cancha? No, mejor, vamos, yo no creo que sea el mejor, yo sí, somos un conjunto, 12 tíos que estamos en el campo, y a 12 tíos le dejamos ahí la piel, si yo, si yo, pues, a mi equipo le puedo dar algo que yo sé, mejor, y yo es igual a mí. ¿Hincha de qué tipo, ¿Eh? de qué equipo? No entiendo. No, de qué tipo. De educación básica, eh, que nosotros le decíamos, él vivía por Tachuelo, dice que vino a hacer un trámite a la ciudad y se quedó. Mira. Uh -huh. Hasta Oye, el día de hoy trámite fútbol. ¿no? Una joya y la tarzillo. gente me lo mandó, me lo manda, ¿sabes? que tenemos ¿Qué? un grupo del Telegram, y entonces te mandan cosas Qué mandan. interesante, bien. qué bueno. Hay cosas que uno. Tú lo recordabas, obviamente. Mira, no. Nosotros sabíamos que una vez lo habíamos hecho, ¿no? Y figura dentro de un. Eh, le han hecho un reportaje a Casilla donde no. cuentan toda la historia de Casilla e incluye este momento. Y, y, y dura eso, creo que una hora. Ya. Y ahí estamos nosotros. Mira. ¿no? O en sea, la historia del Madrid está esto. Una maravilla. ¿Sí? Ahora entiendo tu admiración a los reyes y los príncipes. Ahora me y no como hay algunos zombies que no los conoce nadie, ¿viste? Sí, es verdad. ¿Te acuerdas de la escena de Casillas cuando la besa a la sala A la Carbonera? reportera, ¿no? Se terminó casando con ella finalmente, sí, ¿no? Sí. Qué increíble, qué historia, ¿no? En vivo la besó a la chica. Sí, aquí hay puros fuleros, nomás más hombres de reportero <risa> ¿Te imaginas que lo chapás tipo ah, un no? beso ruso? Ver, complicado, complicado. Sí, se te complica un poco. Eh, dos cositas quería compartir contigo. No, una sola. Eh, dice que becasese Lubicas, ubicas, ¿no? Sí. Ex técnico de Defensa y Justicia en Argentina. Va a ser Ayudante de... De Bielsa. No. Fue eh, ayudante del técnico de Chile. Ah, San, San Paoli. Paoli. San Paoli. Jorge ¿Sí? San Paoli. Tienes razón. Era ¿Qué de con equipo. él? Nada que ver con Bielsa. Va a ser el técnico de Santos, parece. Santos de Brasil? Sí. Interesante. Sí. A él se le, se le echa en cara la que él nunca jugó fútbol. Es verdad. Es más, que el curso de técnico lo hizo por correspondencia. Bueno, Así correspondencia dice. antes. Ahora es por... Virtual. Virtual. Dice que no sabe... Tocar el pito. Eso no sé. <risa> Pero lo que sí dice es que nunca ha tenido olor a vestuario. Claro. Porque el vestuario es claro, tiene, complicado. Tiene sus Olor cosas, a ¿no? patas, Es sí, Una así, mezcla de una, varias fragancias. Eh, linimento y todo. Sí, hay que estar siempre. ahí. Hay que estar ahí. Y después terminan sudados y terminan abrazándose. Claro, una maravilla. Eh, hoy día es... Hoy día es... 14 de septiembre, Día de Cochabamba. Le mandamos un abrazo a todos los cochabaminos y que la pasen bien, que disfruten. Eh, ojalá que, que, que se puedan hacer obras en Cochabamba que permitan el crecimiento de los deportistas, básicamente. Eh, porque el Capitán Bigote es medio fulero para el tema del deporte, no colabora. Ayer estuve leyendo yo el, el discurso, hizo que hemos ayudado a los deportistas. El capitán Bigote, usted no pone un mango, papá. Tuve que regalar dos pasajes a Asunción para que dos chicas del voleibol vayan a Paraguay y ganen el derecho a estar en una Copa del Mundo. Lo fueron a buscar a usted y usted le cerró la puerta. ¿Qué querés? Yo también regalo pasajes. Sí. Eh, por no hablar del tren, ¿no? que lamentablemente la amarilla no se inauguró en gran medida por el obstáculo que están poniendo desde el municipio de Cochabamba para, o sea, para concretar. Y lo único la que tiene que no hacer el municipio bien. son las obras sí. aledañas, complementarias, es, o o sea, complementares, complementares, complementares, sí, es sí. lo mismo que tenemos arriba en el alto. Sí, y un par de autorizaciones. ¿no? Sí, la, la alcaldesa de arriba, la anterior, que creo que te, la han puesto ahora sí, a buen están, reguardo en su casa, esa sí. mujer no hizo absolutamente sí. nada. Y esta otra que hay ahora, la señora Copa, Eva, sí. ya Eva se llama, ¿no? Eva Copa. Eva sí. Copa. Ella, aquí estuvo sentada en la oficina con nosotros, le hicimos una nota, dijo, no, que yo voy a hacer los accesos, que voy a poner luces para mejorar el barrio, hasta el día de hoy. En Villingenio, ¿no? En Villingenio. ¿Ah? En Villingenio. No, no, sé, no hacen sí. absolutamente nada en beneficio. Hay otro estadio, el Estadio Cosmo, que no le da la gana de solucionar el problema. Esas son nuestras autoridades, ¿no? Una pena. Eh, eh, Juan, eh, Hablando de Cochabamba, un pequeño ya. homenaje no estaba previsto. ¿El mejor futbolista cochabambino que has visto? Pues hay muchos, ¿no? Muchos, ¿no? ¿Te acuerdas muchos. de quiénes, por ejemplo? ¿A quiénes destacarías? Hay, hay, hay muchos y buenos jugadores. Por ejemplo, eh, a ver, los días estuve con Gastón Taborga yo. Gastón Taborga. Ahí en el Chapare. Un, un crack para mí. Eh, yo creo que le faltó un poco más de personalidad, Ajá. ¿no? pero era un futbolista bárbaro. ¿Tú te acuerdas de un marcador de punta? Había derecha? otro, sí. eh, un doctor, un, un Cabrera, ¿te acuerdas? Limber, Limber. Lo alcancé a ver en la última parte. Limber Cabrera. Yo, Limber Cabrera, un crack. En el mismo Valdivieso, un gran Julio. jugador. Julio. Yo me acuerdo de un marcador de punta que no sé si lo viste jugar Juan Carlos Trigo. Sí señor, que ¿Tenista? fue tenista. Que murió sí. prematuramente, muy sí. joven hace, sí, sí, hace unos sí, años. Sí. Tremendo, tremendo marcador tremendo. lateral, ¿no? Que jugó en el Tigre. Jugó el Manchón en el... Rocha. Rocha. Enrique. O si sea, te pones a acordarte de, lo, de los jugadorazos esos que tuvo Cochabamba, son realmente espectaculares, ¿no? Seguro. Y Vince. No te... de... Sandy. No estamos hablando de Sandy. Claro, claro, eh... es cierto. Marco, Marco. No te olvides Sandy. que en un tiempo la Enrique Japp, la que nutría de el cabezón futbolistas. Sánchez, ¿no? Cabezón Sánchez. El cabezón Sánchez Y Cabezón Sánchez, Sánchez por también, Cochabamba. semejante ¿no? Semejante capo. O sea, ¿no? Tantos buenos jugadores, ¿no? Sí. Ahora, ahora casi no hay Ahora Hay, hay una suerte de, de, de leyenda o tradición que dice que hasta que la selección no tenga mayoritariamente jugadores cochabaminos, no va a volver al Mundial. Caso 94, Mundial del 94. Que mientras sean de otras procedencias los jugadores de la selección, no se va a volver, dicen. ¿no? ¿Será? ¿No será? Había muchos cochabaminos en esa selección. Había demasiados, ¿no? Sí, es verdad. No, pero era bien. Pero a ver, ¿cuáles eran los cochabaminos? El mismo terraza era arquero, ¿te acuerdas que jugaba sí, en Castillo? A ver, esa selección, y jugaba el Truco, sí la línea de cuatro, Sandy, Rimba. Rimba era de sí. River. Sí. Y un día digo yo, Rimba será River. Claro, a River después Alto. de la pausa. Y, dije, y dónde va? A River Alta el fin de semana, dije. Ya, ¿no? Ahí está. Eh, después eh, Sandy, eh, Sandy. Sandy jugaba, era uno Correcto. de los centrales, estaba Quintero. Cabezón el no estaba todavía, ¿no? ¿Sánchez? No, no el, el Cabezón no fue no a la Copa todavía. del Mundo. Los laterales eran... O Ramiro Vargas, creo que era. No, no, no. No, no, no, no. Ramiro Vargas era más viejo. Sí, ah, más no, estaba Juan Manuel Peña también. Juan Manuel Estaban Peña. todos esos. Sí. Soria, por favor, L no estábamos olvidando. Vladimir, Esoria, Vladimir, Vladimir, Vladimir, Vladimir Soria. Soria. Un crack. Bueno, estaba... estaba Valdivieso Julio, en esa selección. Julio Valdivieso. Estaba Echeverri, bueno, Echeverri. Ramallo. Ramallo, Ramallo también, con Chabambi, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Había, bueno, hay, hay buenos jugadores. Correcto. Y yo me acuerdo del gran Birstermann, ¿no? Que, que un equipo que hoy lamentablemente está muy mal. Y, y me acuerdo de ese Birstermann en el que jugó Jericino sí. ¿no? Con Gastón Tabor, jugó Con Gastón Tabor. El otro me estuve acordando con él allá yo. Villarruel también me acaban de contar ¿Cuál? aquí. Johnny. Un, un fenómeno. ¿Johnny, Johnny Villarruel. Villarruel o cuál? Johnny Villarruel. Porque habían otros... A otro, el volante central, el que tú dices, el medio narigocito. Claro, exactamente. Ya está. Después... Eh... Está, pero vamos a pasear mejor en tren. Yo creo sí, que ese es el mejor regalo que le puedes dar a la ciudad de Cochabamba. No, yo por nada más voy a ir a Cochabamba a darle una vuelta al, al, al tren. Sí, ahí yo, lo tenemos. yo el otro día fui, al eh, la primera vez me fui a subir al teleférico, ¿no? ¿El que el teleférico? ¿Qué te lleva? Una, una belleza. Una belleza. Allá en Cochabamba. En Cochabamba. Y yo, yo sentí... Eh, eh, esa envidia sana, ¿no? O sea, si estos tienen, ¿por qué nosotros? Ahora sí, los lo, lo matamos a todos con, con lo teleférico que hay aquí, ¿no? Seguro que sí. ¿Tenemos la imagen? ¿Está el tren? ¿Sí, ahí está, está, lo estoy está, viendo. Ahí está circulando, tren, ¿no? estamos en el previo. Y tenemos? yo me agarro el tren y me voy. Nos vemos. Sí. morro. Nos vemos. Nos vemos al tren. Tomorrow.